Podríamos también visualizar los operadores, los cuales nos permiten también realizar operaciones como, por ejemplo, de comparación de valores. Estos pueden llegar a ser muy útiles en la programación, de tal forma que podamos observar si dos condiciones o dos valores son idénticamente iguales, o si esto es lo contrario, o no idénticamente iguales. También podríamos observar si un resultado, por ejemplo, un resultado matemático, es mayor, menor igual, o igual, o mayor o igual. De tal forma que también estos tipos de operaciones son básicas. En Python también existe el operador asignación, el cual da el valor a una variable. Este valor es incorporado al, a las variables que están disponibles en Python, de tal forma que podemos hacer uso de ellas a través de la orden globals. Para ello podemos visualizar cómo esto opera. La orden globals es un diccionario que se puede invocar con su función y esta puede, permite visualizar todas las variables a las cuales se puede acceder en ese entorno de Python. En, en Spider es posible visit, visit, visitar y visualizar las distintas variables que se han creado y que están disponibles. Para ello se puede utilizar el variable explorer, de tal forma que podemos observar, por ejemplo, la variable que acabamos de crear o de asignar, la variable a igual a 1. Esta se puede observar que es de tipo entero y tiene un tamaño de 1, con un valor de 1. Se puede observar que en Spider se muestran otros tipos de de valores que están disponibles, como por ejemplo los módulos cargados, al igual que podrían visualizarse las funciones que están disponibles. Estas también podrían visualizarse con la orden dir, de tal forma que podríamos visualizar cuáles son todas las posibles funciones que podemos ejecutar, estando entre ellas los built-in o disposiciones de funciones básicas. También podríamos hacer uso de otros operadores, como por ejemplo el operador is, de tal forma que podamos observar si un valor es, es, otro, es o no, no, no, no está en, en otro valor. Igualmente, si este no coincide con ese tipo de valor. También podemos visualizar la documentación de Python para observar que existen una cantidad mayor de operadores. Aparte de los operadores de suma, resta, multiplicación, exponente, división, división entera, módulo, add, eh, desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha, lo cual es en ocasiones equivalente a multiplicar o dividir por dos. Eh, la opera el, el operador, ampersand, or, or exclusivo, los cuales operan booleanamente cada uno de los datos bit a bit, es decir, que, que compararía cada uno de los números pasados a formato binario y posteriormente analizaría cada uno de los números binarios para obtener el resultado. Podríamos obtener también el valor negativo de tal forma que o complementario, de tal forma que el símbolo este es equivalente al símbolo complementario. También podemos observar que existe otro operador de asignación, el cual en ocasiones está siendo utilizado, de tal forma que es posible utilizar este operador para asignar en algunas operaciones que serían para otros usos. También, Podemos utilizar el operador, los operadores de comparación, de tal forma que estos operadores están disponibles en, en Python y pueden ser utilizados. También debemos hacer mención ahora de cuáles son los distintos delimitadores. Estos permiten crear entornos, de tal forma que, por ejemplo, el delimitador paréntesis y corchetes nos permiten delimitar las series de operaciones matemáticas de tal forma que al igual que en las matemáticas, estos pueden crear entornos. También podremos hacer mención de que el del del delimitador paréntesis es también utilizado por las tuplas y el operador corchetes es utilizado por las listas. Igualmente, el operador paréntesis o, o, o llaves es equivalente a la creación de diccionarios. También podemos visualizar que existen otras serie de operadores como por de delimitadores, como por ejemplo las comas lo cual permite separar cada uno de los valores dentro de las listas y de las tuplas, ya que con una coma se separan cada uno de los valores. También podemos hacer mención de, la, de los dos puntos, lo cual es necesario disponerlo al final de algunas operaciones, como por ejemplo la invocación de los bucles FOR, IF y las definiciones, con los bucles WHILE o con las definiciones de funciones DEV o las clases CLASS, de tal forma que es necesario poner este, delimi este delimitador al final de la línea. También podríamos utilizar el delimitador punto, el cual delimita los decimales o puede utilizarse con otras eh, utilidades. Estos delimitadores en ocasiones también pueden utilizarse para otras necesidades. Igualmente, el operador punto y, o del delimitador punto y coma es posible utilizarlo para ejecutar varias órdenes en una misma línea en Python. Sin embargo, suele ser más conveniente la utilización de una única orden en cada línea en Python. Igualmente, podemos utilizar el delimitador add, el cual en, para, se puede utilizar también en NumPy para las multiplicaciones matriciales. Sin embargo, también es posible utilizarla para la creación de decoradores en funciones. También está el delimitador igual, el cual puede ser utilizado en ocasiones como asignación, o el delimitador flecha, el cual permite también eh, otro tipo de, de resultados. Igualmente, existen los, los de distintos operadores con la operación asignación, de tal forma que realiza la operación y posteriormente la asigna a la variable la cual estaba invocada previamente. Igualmente, existen otros delimitadores para las cadenas ASCII, de tal forma que podemos observar cómo la almohadilla o hashtag es utilizado para, para la creación de los comentarios. Igualmente, el, el apóstrofe simple o las comillas son utilizadas para la creación de cadenas de, de texto o strings. Estas también pueden ser utilizadas de manera triple, de tal forma que utilizar tres comillas dobles o tres que es, que, comillas simples o apóstrofes simples pueden ser utilizados para la creación de cadenas ASTIs o la creación de las documentaciones al comienzo de una función. También es útil de utilizar el delimita delimitador barra hacia la izquierda, de tal forma que este puede ser utilizado para la invocación de códigos ASTI especiales. O también es posible utilizarlo para, que, para la disposición de un comando, el cual puede llegar a ser excesivamente largo, poderlo eh, partir en trozos de 80 caracteres y disponer cada una de las partes en una línea. Sin embargo, para los operadores o delimitadores entre, entre entornos es también posible disponer sus, sus variables a lo largo de varias líneas, ya que estos están separados por coma y no terminan hasta su orden de cierre, debiendo cerrarse cada una de las órdenes que se abren, de tal forma que de lo contrario estaríamos incurriendo en un error. Hay también otros caracteres así que no son usados en Python y debiesen no ser utilizados, como por ejemplo el carácter dólar, la interrogación y el... Y el acento, al circunflejo, o no, el acento al revés. De tal forma que estos caracteres no son utilizados en Python y no debiesen utilizarse, ya que es posible que posteriormente eh, incurra en alguna otra incompatibilidad con algún otro tipo de consideraciones de, sobre sus funciones o sobre sus consecuencias.